Buenos días, mi nombre Buenos es Mario Elmeño y formo parte del equipo de negocio y aplicaciones de Villamper. Hoy vamos a realizar una nueva sesión de Useful Talk y, tra y <coughs> trataremos un tema tan interesante como son los entornos Legacy. Para ello, contamos con Roberto Vargas de la compañía MPL Technology, compañía especializada en soluciones para la monitorización de energía en entornos críticos y para potenciar programas de eficiencia energética. Buenos días, Roberto. Muchas gracias Buenos por días. estar aquí con nosotros. Buenos días, Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar por aquí este, bueno, y hablar de estos temas, porque realmente yo creo que es bastante interesante. Y bueno, hicimos ya unas pequeñas iniciativas en el blog de, de, de Beyond, pero haciendo hablando un poquito de estos temas de Legacy. Pero creo que es interesante profundizar un poquito más y bueno, dar un poco a conocer ¿no? ¿Cómo, va, cómo va el tema en, a nivel de mercado, principalmente. Sí, sí. sí. Además, bueno, nosotros... Eh, en base también a nuestra experiencia tenemos ya aquí eh, algunas cuestiones y consultas que normalmente son las que suelen hacer los clientes. Y eh, bueno, aprovechando que te tenemos aquí, vamos a ver si podemos eh, dar respuesta a algunas de las preguntas habituales que nos hacen y ayudar a, ayudar a la gente. Totalmente, totalmente. Es un placer. Muy bien, pues oye, Roberto, si quieres comenzamos ya. Eh, adelante, adelante. Cuéntanos, ¿qué, qué, es, ¿qué es un entorno legacy? Para que la gente lo tenga claro. Mira, el entorno legacy, eh, como término, es un término que nace principalmente de lo que viene siendo el sector IT, ¿okay? eh, y viene dado porque se conoce así a los entornos que vienen siendo como heredados. ¿okay? Es el entorno en donde ha sido o no ha evolucionado a la par del resto de la infraestructura y se ha quedado justamente alejado o se ha quedado rezagado un poco a nivel de lo que es la evolución normal de la tecnología y obviamente es un sector que sigue estando operativo, que sigue manteniendo sus necesidades, pero sí es un legacy porque simplemente está ahí, sigue dando su función, sigue aportando parte a la operación de muchas empresas, pero claro, es difícil de poder migrarlo y que vaya llevando la misma, vamos a decir, velocidad, de lo que va la tecnología, pero sigue estando ahí. O sea, hay que, estar, hay que coexistir básicamente con este entorno. Claro, el entorno legacy, eh, muchas veces si no lo hablas dentro del entorno IT o dentro de este sector, simplemente no se desconoce. Legacy, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Okay? Pero al final. Suena juguete, ¿no? Suena juguete. Suena juguete, juguete de niño. <risa> Efectivamente. Pero el legacy viene siendo. Es un entorno que no ha evolucionado, simplemente. Es un, es un entorno que no tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a las nuevas tecnologías, si quieres, como, como resumen. Pero ojo, no solamente en el entorno IT, puede ser en todo entorno productivo de cualquier empresa, el cual también ha quedado rezagado. Pueden ser, legacy pueden ser hasta simplemente líneas de producción en una empresa. Pueden ser sectores eh, dentro de la operación de una empresa que simplemente tienen muchos años prestando una función, pero los cuales simplemente no se han renovado. El simple hecho de no haberlos renovado en un momento dado o dado a lo largo del tiempo de su vida útil ya forma parte de ese entorno legacy, que estando ahí, pero simplemente es difícil de que vaya a la par con la tecnología. Así se conoce más que todo el entorno legacy, como concepto. Yo creo que ha quedado bastante, bastante claro para la gente. Eh, y, ¿Y cómo haríamos la monitorización de este entorno? Mira, la, la monitorización de este entorno eh, en principio no es sencilla. ¿okay? Más no quiere decir que es, que es imposible generarla. ¿Qué pasa? El entorno Legacy tiene de por sí una limitante que es que es poco a, adaptativa. Es decir, le cuesta poder integrar tecnología hacia ella porque obviamente ella presta una función... Vamos a poner un, un ejemplo, eh, servidores, unos servidores que están operando, que tienen ya unos años, y como estamos hablando de 5, 6, 7, 8 años, para ser, para ser prudente, porque pueden estar sí. operando muchos más años, ¿no? Pero que, claro, no tienen la capacidad de poder adaptar la tecnología hacia ellos, de cara a poder monitorizarlos. ¿Y por qué? Porque simplemente el tema de la monitorización no ha sido eh, previsto con el suficiente tiempo para que pueda ser integrado como parte de ese proceso lógico de crecimiento tecnológico dentro de los entornos IT, principalmente. ¿Ok? Entonces, claro, cómo poder implementarlo ahí, eh, todo depende de, de qué tipo de tecnología tienes en ese momento. Entonces, claro, existe la posibilidad de hacer la monitorización a través de, por ejemplo, eh, la distribución eléctrica de PDUs, ¿ok? que son estas Ajá. multitomas, las sí, cuales se pueden ser, eh, que conoce que son pueden ser, eh, que llamaban inteligentes que se llaman inteligentes ¿por qué? porque tienen la capacidad de poder capturar la información en tiempo real de sus consumos, por ejemplo ¿ok? Eh, y eso obviamente al ser monitorizables estos dispositivos puedes llegar realmente a entender patrones de consumo puedes entender el, realmente cómo se va comportando en el tiempo un determinado componente que tenga mucho tiempo eh, operando o simplemente crear un patrón histórico de ese dispositivo a lo largo del tiempo. Obviamente eso te ayuda a uno, tener una oportunidad de hacer una evaluación de cara a mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos desde el punto de vista operacional Ajá. y otros también para poder eh, tomar decisiones sobre esos dispositivos. Es decir, si efectivamente ese dispositivo está prestando una función a día de hoy que se corresponda con los gastos, con la eficiencia energética que tú estás implementando que te pueda permitir ser eficiente a nivel de tu operación en general. Porque puedes tener dispositivos que tienen mucho tiempo operando y los cuales obviamente te están consumiendo más energía de la que... Actualmente demandan los nuevos eh, dispositivos porque el chipset o simplemente la electrónica es mucho más eficiente y no requiere de tanto consumo energético, por ejemplo, como a, a nivel también de la disipación de calor que tienen los propios dispositivos, lo cual te, te necesita que aumente temas de refrigeración. Entonces, claro, esos son factores que te determinan a ti cómo tú puedes realmente poder implementar eh, la monitorización principalmente. Ok, muy bien. Eh, ¿De qué forma se implementaría y cómo se ejecutaría un proyecto? Mira, desde mi punto de vista y un poco tomando en cuenta la experiencia en lo que venimos haciendo aquí tanto en Europa como en Sudamérica, eh, yo creo que la principal eh, forma de poder iniciar proyectos de este tipo es identificar cuáles son las zonas críticas que tú tienes dentro ah. de una empresa. Es decir, Imagínate tu entorno operativo. Tú sabes tus sectores que más te pueden demandar, obviamente, de la parte eléctrica. Por ejemplo, una, un área de producción o un data center. Vamos a poner un data center, que es el que más o menos manejamos a diario. Sí, sí. Que son los centros de cómputo. Eh, uh -huh. Obviamente, eh, la carga está detalladamente eh, expuesta dentro de los racks. Es decir, donde están los servidores, donde están los equipos de comunicación, los equipos de storage, almacenamiento... Eh, networking, todos, ahí está principalmente de donde sale el núcleo de los consumos, ¿okay? que principalmente se definen. Si tú a partir de ese punto, que es el que más sabes que te está demandando es eh, las zonas claro, y extrapolando esto al entorno legacy, es donde tú deberías comenzar a identificar cómo poder iniciar proyectos a nivel de monitorización. Entonces, ahí empiezas tú a ver y evaluar con qué cuentas, ¿no? Es decir, si tienes unas multitomas o PDUs que tienen una capacidad de ser monitorizables, si no las tienes a días de hoy, pues perfecto, existen en el mercado dispositivos que ya esos, esas PDUs Legacy, para llamarle un nombre, las conviertes en dispositivos monitorizables, simplemente incorporando un dispositivo intermedio que te permite englobar el consumo de esta PDU y traerte esa información. Eso desde el punto de vista de consumo energético. Eh, por ejemplo, a nivel ambiental, es decir, factores de temperatura y humedad, también son monitorizables en entornos legacy, por ejemplo, porque eh, a día de hoy también los puedes implementar sin ningún tipo de inconveniente a través de dispositivos que te permiten comenzar a extraer esa información, ya sea inalámbrica, por cableado, porque claro, piensa que muchas de estas PDUs que se implementaron ya hace, con cierta anterioridad, cinco o seis años, no se contaba con esta tecnología, o que era, vamos a decir, quizás la tecnología sí estaba como tal, pero no, as, no estaba siendo asumida por todos los sectores, solamente los sectores que desde un punto de vista financiero podían hacer inversiones con la suficiente capacidad para adoptar esa tecnología. Háblese de la banca, háblese del sector corporativo, que obviamente sí los tienen a día de hoy y que se han venido manteniendo porque su criticidad... El entorno donde ellos operan, definitivamente te necesariamente tienes que tenerlos. O sea, no tienes otra alternativa. Porque sí. piensa que son, son zonas que están operando las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, el factor de criticidad del propio servicio te determina el tipo de operación que tienes que tener. Y dentro de eso es la monitorización un factor vital para poder garantizar la continuidad del servicio simplemente, pero llevando esto al entorno legacy es distinto el entorno legacy es un entorno que sí está ahí sigue prestando servicios pero que obviamente cuesta poder implementar una, un desarrollo de este tipo de monitorización, piensa que al principio eh, las empresas cuando sacan esta tecnología la sacan con un carácter bastante propietario, es decir los grandes players que están en el mercado tienen su tecnología, la sacan pero lo sacan con su propia eh, infraestructura de monitoreo. Y no quieren compartirlo con nadie. Eh, es que cuesta. Piensa que, Mario, piensa que muchas empresas tienen su tecnología y tienen la forma como ellos la desarrollaron y cómo poder medirla. Obviamente, a ellos desarrollarla. Es la forma más fácil y compatible para hacerlo. La cosa se pone un poquito más complicada cuando pretendes hacer eso con un tercero. Ahí es cuando empieza la cosa a ponerse interesante. Pero ojo, la buena noticia es que sí existe en el mercado ese tipo de soluciones. Es decir, en los cuales tú tienes entornos legacy, entornos que no tienen ningún tipo de monitorización a día de hoy. Y date cuenta que este es un punto interesante, ¿no? que dada por la, bueno, por la situación mundial de la pandemia que se ha registrado a nivel mundial, la, la operatividad de muchas empresas que estaban condicionadas a una monitorización manual simplemente no se ha dado. Sí. así de sencillo, o sea, lo que yo decía para qué tengo que invertir en esto, qué tal si no, yo mando un técnico que lo vea y tal, sí, pero eso se acabó el problema es que sí. la pandemia ha acelerado el proceso totalmente, ha acelerado totalmente. el proceso de evolución tecnológica, sí, sí, sí efectivamente sí. bueno, tú lo has vivido también en la empresa sí, sí, sí, te sí, das claro. cuenta que en muchos sectores que definitivamente han tenido que evolucionar necesariamente y forzosamente y adaptarse de una forma u otra la buena noticia es que esa adaptación no tiene que ser tan traumática porque no tienes que abordarlo todo de un solo golpe, sino que puedes ir progresivamente adaptándola a medida y, por supuesto, enfocándolo en los sectores que son primordiales y que tienen, vamos a decir, el principal foco a nivel de tu operación. Por ejemplo, un data center, lo que hablábamos. Pero vamos a llevarlo a un sector productivo, o sea, líneas de producción, por ejemplo, ¿okay? que tienen procesos que están constantemente generando no sé imagínate papel o cualquier, sí, cualquier eso, no tipo, 24, eso no para funcionando. eso no para efectivamente pero claro para tú poder meter ahí la tecnología que eh, principalmente tiene que ser tecnología no invasiva que existe en el mercado ya y ahí es donde poco a poco tú comienzas a tener una visión bastante general de esos entornos qué pasa con la pandemia lo que veníamos comentando eso que antes era un proceso manual Ahora, forzosamente, para tener esa visión o esa noción de qué está pasando prácticamente en tu casa, ¿no? en tu entorno, sí. tiene que estar necesariamente dada por algún dispositivo o por alguna aplicación o por algún tipo de entorno que te permita tener esos ojos de manera remota sobre esa infraestructura. Y ahí es donde justamente todo lo que es la parte de la monitorización ha tenido, no digamos un auge, pero ha tenido, sí, definitivamente, una necesidad que antes ni siquiera estaba siendo considerada. Sí, eso es. No, ni siquiera se lo planteaba la gente. Efectivamente, efectivamente. Justamente. Muy bien. Vamos a continuar. Eh, ¿Cómo puedo adaptar mi vieja tecnología a estos nuevos requerimientos? Mira, eh, las viejas tecnologías, bueno, más o menos lo, lo toqué un poquito ahorita. Eh, la buena noticia, como te decía, es que sí es adaptable. ¿Y por qué es adaptable? Porque no hace falta reemplazarlo todo. Me explico. Uh -huh. Cuando antes eh, tú tenías que adoptar esta tecnología propietaria, tú tenías que definitivamente, ok, agarras el otro modelo y este simplemente lo desechas. Una PDU. Vamos a concentrarnos en el mismo temita, ¿no? Esta PDU. Esa PDU si la quieres convertir en inteligente, ahora prácticamente tienes que reemplazarla. Pues no, tú tienes opciones a nivel de mercado de que esa que no es inteligente puede darle un mínimo de monitorización, es decir, tener la idea de un consumo total sin tener que reemplazarla por completo. Eso por un lado. Luego, eh, capacidades para tener medición de temperatura y humedad, igualmente las puedes incorporar de manera no invasiva a través de estos propios dispositivos. Eh, por ejemplo eh, la distribución de tableros eléctricos que es una parte bastante importante y ya saliendo un poco del ámbito IT ¿no? porque esto no necesariamente tiene que ser un tema que afecte solo y exclusivamente al entorno IT sino que este, este es un ámbito bastante amplio y más ahora con todas las nuevas eh, limitaciones o franjas horarias establecidas a nivel de, del uso energético ¿no? Entonces, para cualquier empresa que quiera implementar esto en cualquier entorno, la gran ventaja es que en la parte de distribución eléctrica se puede hacer, porque existen en el mercado, soluciones que te permiten de una manera muy progresiva de ir incorporando esta tecnología sin tener que hacer un cambio sustancial, sobre todo a ella. Es decir, no hace falta cambiarlo todo para poder incorporar la tecnología de la monitorización. Más bien, la tecnología de monitorización se adapta a la necesidad de ese entorno legacy sin tener que ser reemplazada, porque simplemente lo que está haciendo es adaptarse a ese entorno legacy. Si lo haces de un proyecto nuevo, obviamente es mucho más fácil, porque está dentro de la planificación y dentro del proceso de diseño o diseño conceptual, tú ya lo puedes incorporar como parte de un modelo y es perfectamente eh, manejable y es lo que normalmente se hace para entornos críticos. Pero ese entorno legacy que está relegado, que está heredado, pero que está prestando un servicio. O sea, no te sí, puedes sí. olvidar de eso. Está prestando un servicio. Y es un prestando un servicio que muchas veces está aguantado con pinzas, como dicen. ¿no? Porque es pero una cosa final, que ni lo toques. ¿no? Es, una, es una solución, ¿no? Al final, porque si no la inversión sería muy alta. De esta forma, al final, podemos reutilizar o utilizar parte de la estructura que ya tenemos para, para, para seguir evolucionando en, en la tecnología y no quedarnos Perfecto. atrás. Totalmente. Y más que todo por un principal concepto, ¿no? Eh, cuando se habla muchas veces en las empresas de cómo poder meter esta monitorización y el para qué, ¿no? Yo creo que eh, es importante preguntarse desde el punto de vista del financiero, que primero que me dice, ¿para qué voy a montar esto? Pues principalmente por el tema de costos, ahorro de costos. Vale, ok, eso es, es comprensible. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo yo traducir esto a nivel de los costos? Sí, en, y, en dólares. ¿Cómo cambio esto en dólares o en euros? ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, eh, cuando tú planteas programas de eficiencia energética, tú siempre hablas de afuera hacia adentro. Okay, voy a cambiar esto, voy a colocar eh, grupos eh, electrógenos, voy a, cambiar, voy a poner eh, eh, celdas fotovoltaicas, cualquier tipo de soluciones de estos, ¿no? de energías eh, renovables. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Si tú no sabes qué está pasando dentro de tu entorno, dentro de tu casa realmente esa capacidad no la vas a poder medir. Esa eficiencia no tienes contra qué compararlo, porque no claro. sabes qué está pasando en tu casa. Entonces nosotros partimos un poco del hecho, como filosofía, a la hora de tu implementar eh, programas de eficiencia energética sostenibles en el tiempo, tienen que partir de una base, de una línea de conocimiento mínima. Y la única forma de determinar esa línea de conocimiento mínima es a través de información contrastable que es la que tú puedes conseguir a través de esta incorporación de la monitorización. Por eso es que es tan importante la monitorización, porque te permite entender qué es lo que está pasando. Patrones de comportamiento, registros históricos, eh, y que de hecho, hasta por experiencias, te das cuenta de que... Y me pasó recientemente, en, en, un, en un proyecto en, en Suramérica, estaban cambiando las luminarias por LED, ¿ok? Sí. Pero se daban cuenta que cambiaban y cambiaban y cambiaban y no pasaba nada en la factura. Era exactamente igual. Entonces decían, ¿pero qué está pasando? Claro, porque tú estás, estás asumiendo de que tu único factor que te determina el alto consumo energético está supeditado solamente a este factor. Pero hay muchos otros factores que entran dentro de ese consumo que tú los desconoces. Claro, al final ese no era representativo, ¿no? O sea, por mucho que redujera ese ahí no, ni, ni se daban cuenta. Cual. Exactamente. Entonces, claro, seguías invirtiendo y seguías invirtiendo ahí, pero claro, uno, no sabes cómo cuantificarlo, porque quizás sí, puede ser que estás mejorando mucho, pero no lo sabes, porque no sabes de un, una línea base de dónde partir. Y segundo, no es el único factor que te determina realmente cuál es tu eficiencia energética y hacia dónde vas, o cómo poder enfocarla mejor, muchas veces. Entonces, en resumen, la idea es tú poder determinar cuáles son las zonas críticas que a ti, te interesa comenzar a monitorizar para entender el que está pasando ahí, para saber cuál es el patrón de comportamiento, y en función a eso, comienzas a ver los resultados, y la toma de decisión, obviamente, es una toma de decisión, a nivel ya de esa capa de gestión, mucho más contrastada con información real. Es sí, otra cosa, ya es otra cosa, obviamente. sí, claro. Ciertamente. ¿Qué, ¿Qué tipo de recursos requeriríamos para gestionar la infraestructura? Mira, eh, la infraestructura, como fue concebida inicialmente, sí implica un personal especializado y que obviamente conozca mucho de, del entorno al cual se va a monitorizar. ¿okay? Uh -huh. Esto es lo que se ve normalmente cuando tú tienes entornos como la banca, como entornos corporativos, que tienen prácticamente centros específicos con personal calificado, okay, con un conocimiento alto a nivel de lo que es el manejo de este tipo de aplicaciones, los denominados de SIM sí, eh, sí. Que, o denominados BMS, okay, que son los que sí te permiten hacer una integración de lo que viene siendo global, el consumo y la operación de este tipo de infraestructuras. Pero para el entorno legacy, okay, muchas veces, y, y extrapolándolo eso, a, imagínate esa pequeña empresa. Esa pequeña empresa lo que tiene son dos, tres, cuatro racks. Sí. ¿Okay? Pero ojo, las necesidades son exactamente iguales. Sí, las mismas. Es las mismas. O cuidado si no más críticas, porque si se le van esos tres o cuatro racks, se le va a la empresa muchas veces. No facturan, ¿ok? Están totalmente incomunicados. O sea, son factores que realmente son <ríe> importantes para ellos y más como se ha venido dando la progresión de la tecnología en lo que es realmente la operación diaria de cualquier empresa, de cualquier sector. Entonces, ¿cómo poder implementarlo ahí? Está simplemente dado por el hecho de que esta tecnología es perfectamente adaptable. Y al ser adaptable, es y se consiguen ya a nivel de mercado, soluciones que tienen que ser también y que son de por sí simples. Es decir, que no hace falta un recurso altamente calificado. Porque vamos a estar claro, si tú tienes una aplicación simplemente en la cual la información no es fácil para poder acceder a ella, es complicada determinar reportes o información que realmente te sea útil en tu operación diaria, es que realmente no lo vas a utilizar. Yeah. O sea, simplemente vas a tener, sí, está esa herramienta, pero ¿qué te aporta? No te aporta mucho, más que el simple hecho de que sea una información ahí, que sí, está la información, pero no te aporta en el día a día. Ahora, cuando son realmente aplicaciones diseñadas desde un punto de vista más funcional, desde el punto de vista para la persona que va a estar operando, pero con una mentalidad en la cual es algo que te sea útil y realmente útil, que sea una cosa sencilla, más no quiere decir que sea una cosa simple, sino que sea sencilla para el uso, sí te va a aportar realmente, porque es información, vamos a decir, primordial para tu operación. Y te pongo un ejemplo tan sencillo. Imagínate que tú, en estos cuatro racks que poníamos esta pequeña empresa, tú implementas una, un pequeño, este, de estas pequeñas soluciones a nivel de monitorización, que pueden ser desde ese mínimo ámbito, ¿ok? ¿Qué te, ¿Qué te da eso? La facilidad de tú saber cuáles son los órdenes de magnitud que tú estás hablando a nivel de tus consumos energéticos. La capacidad de generar reportes en cualquier momento, sobre tendencias de consumo sobre esa infraestructura que estás tú implementando y tercero, alarmas y alertas que obviamente tú estás un fin de semana, estás fuera o que simplemente no tienes ningún tipo de visual sobre ese entorno y te puede llegar mensajería a través de tu móvil, a través de tu correo electrónico y tener información en tiempo real de zonas que son críticas para ti, que simplemente tú, ponte que ese pase algún tipo de suceso el viernes en la tarde, y no te das cuenta si no está el lunes en la mañana. Por ejemplo. Sí. Okay. Entonces, ese tipo de soluciones se pueden implementar en este tipo de entornos, y la gran ventaja es que no te hace falta tener un recurso altamente especializado, sino con un conocimiento, ojo, tanto como un, un Excel, eh, como lo mismo que puedes tener tú, para manejar cualquier tipo de hoja de cálculo que es Obviamente, sentido común de lo que tú estás monitorizando, pero lo que la esencia es que no te hace falta ningún grado de especialización muy alto para poder tener los beneficios de este tipo de aplicaciones. Esa es la gran ventaja. Muy bien. Eh, Roberto, en base a tu experiencia, ¿cuál es la situación actual del mercado en Europa y en el resto del mundo? Mira, el mercado europeo definitivamente es un mercado maduro, y que ha entendido que la, el tema de la monitorización es vital. Eh, bueno, por la experiencia que tenemos ya eh, trabajando en la empresa, ya se da, esto, esto es, forma parte del día a día, simplemente. Sí. Y más que todo en sectores como es el sector IT y en el auge que ha tenido últimamente los data centers tras la pandemia, que ha potenciado mucho esa transformación tecnológica en la gran mayoría de las empresas. Es decir, que es un sector que definitivamente está tendiendo a seguir apostando sobre este tipo de tecnología y que no para. ¿ok? Está ya prácticamente totalmente asumido. Ya no se conciben nuevas instalaciones sin contar con la monitorización. O sea, es un forma parte O sea, ya no, ni se cuestiona sí, pues sí. realmente. ¿Qué pasa? Hay sectores no IT, vamos a decir así, sectores productivos, en donde sí está comenzando a entrar esto, pero más que todo por el auge de lo que son eh, la huella de carbono, en donde realmente te hace falta cuantificar qué tan eficiente es tu operación. Y algunos no se van a ver obligados, ¿no? Efectivamente. Algunos sitios efectivamente, se están viendo obligados ya. Se están viendo obligados. Entonces ya es básicamente es una necesidad. Y no solamente una necesidad desde el punto de vista de tu poder eh, conocer qué es lo que está pasando, sino también por los incentivos que desde la Unión Europea se están trayendo de cara a tu poder justamente potenciar ese tipo de soluciones. Pero, sí, ¿qué pasa? Bueno, si tú las potencias... Esto de, la, esto de la pandemia no va a ayudar a, a que la gente se, sí, ¿no? se actualice, por decir así, ¿no? De hecho, creo que Efectivamente. hay ya ¿no? Y hay ayudas a nivel tecnológico para que las empresas puedan evolucionar eh, tecnológicamente. Correcto. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo cuantificar claro. tú capacidad o tus programas internos a nivel de eficiencia energética para tú poder brindar justamente, porque son, ojo, estos, estas ayudas no son fáciles, piensa que tienen que tener toda una documentación que tienes que preparar, sí, sí. sustentarla con datos reales, ahí es donde justamente entra la monitorización. Y el entorno legacy tiene la capacidad justamente de integrarse dentro de esa solución en conjunto, que es la gran ventaja, justamente. ¿Esto en cuanto a Europa. ¿Y, esto fuera, Europa? ¿Y fuera de, fuera de Europa? Fuera de, fuera de, sí. O sea, los data centers, piensa que muchos de los data centers que están en, en Sudamérica vienen dados por grandes corporaciones, los Google, los, los sí. Amazon, todo esto que están por todas partes. Pero piensa que hay sectores, el sector de telecomunicaciones también, es un sector también que apuesta mucho también y a nivel de despliegue, de todo lo que son despliegues de red, esto se está incorporando cada vez más porque es un, ya no es un nice to have, como se dice este, normalmente, sino es casi una necesidad. Pero el sector industrial, que a nivel mundial ha ido evolucionando, también está comenzando a incorporarlo. Obviamente consigues de todo, ¿no? Como dicen, en la viña del señor se consigue de todo. Sí, hay, sí, claro. Hay, secto, hay sectores que todavía eh, tienden a... Y es un, quizás un tema por desinformación, porque no se conoce el hecho de que, o se tiene eh, mal concebido el hecho de que si tú quieres implementar la monitorización, lo, lo primero que te viene a la mente es que es algo costoso, es algo que te va a implicar un cambio y un impacto en tu operación muy, muy alto pero la buena noticia es que no, no necesariamente, la tecnología ha evolucionado de una forma que te permite adaptarlo de una manera, uno, progresiva a tu escala y que te permite ir poco a poco escalando en ese proceso de llegar a unos niveles de monitorización muy, muy, muy altos sin la necesidad de reemplazarlo todo, sino adaptándolo 100% a tu infraestructura actual. Y eso es lo que está pasando mucho a nivel de, de Sudamérica. Que están comenzando a darse cuenta de que sí existen alternativas a nivel de mercado que te permiten adaptar la tecnología sobre los entornos actuales. Entornos actuales te digo que no dependan de un fabricante que son ya, ya. realmente neutrales a nivel del fabricante. Y eso obviamente te facilita la vida a muchos de los que son los gestores de los entornos IT o de entornos productivos en muchas de las empresas de Sudamérica, justamente. Vale, eh, y ya por, por finalizar, Roberto, tenía aquí, eh, en base a vuestra experiencia, ¿qué sector es el que está apostando más por este tipo de inversión? El industrial lo has comentado, que, ¿no? Pero bueno, no sé si en el industrial. Eh, mira, ahorita en eh, cada zona eh, sea uno distinto, no, no. Mira, España, España definitivamente para hablar de, del sector que más que más conozco a día de hoy es el que definitivamente sigue apostando a nivel de banca, a nivel de data centers, el entorno IT, el entorno IT ah. es el que sigue eh, apostando muchísimo porque es el que tiene la gran mayoría de los data centers colocation location que viene siendo, no necesariamente de la banca, pero sí es un sector que trabaja el data center como tal, sí. como ámbito que te gestiona mucho de esta infraestructura y que está en bueno, información, entorno, entorno crítico, necesariamente, eh, también está apostando muchísimo. Un sector que poco a poco ha ido entrando, vamos a decir, en esta, en esta idea o en este concepto, pero más que todo por el tema de poder eh, darle la criticidad a su función como tal, es el entorno de la sanidad. Es decir, los entornos hospitalarios también sí. están... Eh, eso lo vemos mucho en Sudamérica, ¿ok? Por, claro, piensa que en Sudamérica tienen una, un gran problema, que es eh, las ineficiencias a la hora de la entrega del servicio, ¿ok? Y las fluctuaciones que se dan. En Europa no, prácticamente no vivimos eso, a comparación a Sudamérica. En cambio, en Sudamérica sí, las fluctuaciones que se dan y las caídas de servicio son bastante recurrentes. Entonces, en ese sentido, tener la capacidad de monitorizar sectores críticos y poder medir y cuantificar la calidad del servicio, sí son primordiales para la continuidad y la operación del sector sanidad, del sector industrial y cualquier otro sector que dependa, obviamente, que es prácticamente cualquiera, de lo que viene siendo eh, el tema energético, principalmente. Es decir, uh -huh. como que, en resumen, sí, eh, hay se los sectores IT, el sector de la informática, el sector netamente eh, tecnológico, apuesta 100% al tema de la monitorización por su criticidad ¿okay? y por la continuidad del propio servicio. Pero el sector industrial, ¿okay? y más también determinado por todo lo que son las soluciones de IoT que están entrando en juego. Entonces, claro, eso te va a potenciar mucho eh, la necesidad de tener la sensorización desplegada por todas partes, pero obviamente eso te trae mucha más información a nivel de procesamiento. Es decir, que ese procesamiento se está dando en un sitio, se está dando en los data centers, necesariamente. Y ahí es donde se sigue apostando muchísimo. Se hablaba hace unos tiempos, hace nada, de que el data center iba a una tendencia hacia, hacia una caída, hacia una baja. Olvídate. No tiene pinta eso, en ¿no? mi opinión, queda muchísimo, queda muchísimo y que se siga apostando muchísimo en ese sector, total, sí. totalmente. Muy bien, pues soy Roberto. Por mi parte, no mucho más. Darte las gracias de nuevo por este no ratito que nos has dedicado. Seguramente que con tu conocimiento y tu experiencia eh, ayudas a resolver muchísimas dudas de la gente. Mía, por lo menos, has resuelto un montón. <risa> encantado, ¿Para? encantado. Mira, yo creo pues que, que darte no... las gracias por, por haber estado con nosotros en esta iniciativa. Un placer, un placer. Mira, yo creo que eh, como idea básica de lo que hemos comentado es que eh, quitarse el chip un poco de lo que viene siendo el tema de la monitorización como algo complicado, como algo costoso. No, eso dejó de ser así. Ya es perfectamente adaptable y asumible progresivamente en cualquier sector y en cualquier momento. Solo es buscar personal y las empresas que están en el mercado que te lo aportan y que definitivamente se pueden adaptar 100% a lo que tienes existente. Esa es la buena noticia, realmente. Muy bien. <ríe> pues mira, bien, un bien, placer nada, y yo, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. De verdad que sí. Podemos hablar, venga. Un abrazo. Seguro. Venga, hasta luego.